Bueno, buenas noches. Estamos ya comenzando nuestra tercera sesión. Eh, ya tuvimos dos sesiones con ambas eh, aclaraciones y, y continuidades de las sesiones 1 y 2. Y ahora estamos en nuestra tercera sesión de eh, nuestro estudio de jueces. Voy a intentar hacerlo lo más prolijo posible de eh, poder pasarles el link del video en vivo a aquellos que están en nuestro grupo de WhatsApp de crecimiento de jueces para que puedan eh, directamente hacer clic y eh, poder eh, acceder a esta página o al mismo Facebook para que puedan estar viendo en vivo. Ahí está. Ahí les pongo que este es el link para sumarse. Para ver en vivo. Listo. Disculpen la desprolijidad, pero esto es parte de, de lo que estamos realizando aquí. Eh, creo que ahí ya, ya estamos. Hola, Ver Ojeda, ahí estás eh, en vivo para esta transmisión. Qué bueno que podamos estar juntos en este martes ya 30 de agosto. Qué, qué rápido que pasó, qué rápido que está se están dando las semanas y los días. Eh, y bueno, y estamos en esta situación tan tan particular no que miramos y decimos eh, ya estamos a punto de, de entrar en el mes de septiembre y, y nos queda el último cuatrimestre de, de este año. Hola Norma, bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno que puedas estar aquí este, también en el estudio de, de jueces. ¿Qué te parece si oramos y ya damos por in inicial la clase eh, yo creo que este martes es un martes primaveral acá en San Luis. La temperatura de la tarde fue maravillosa. Estuvimos creo que 21, 22 grados de máxima. Así que estuvo muy bonito el, el día. Así que, bueno, oramos. Oramos ahí donde estás. Te invito a que oremos y que le digamos a Dios que tenemos este tiempo o reservamos este tiempo para acercarnos un poco más a su palabra. Oramos, Señor, gracias por todo lo que nos estuviste dando en este día. Aún gracias por esas situaciones que no nos resultaron muy agradables y por las que nos resultaron muy agradables, Señor, porque tenemos alegrías y a veces tenemos desencuentros. Pero te agradecemos por todo, Señor, por lo lindo, por lo no tan bueno, te agradecemos. Gracias porque tu mano de poder sigue actuando y, Señor, vemos aún en las dificultades que te estás moviendo. Y Señor, también vemos en las bendiciones, cuando nos das esas bendiciones maravillosas, vemos ese, esos mismos, esa mano de, de cariño que nos abraza, que nos eh, protege, que nos cubre. Gracias. Oramos en esta noche para poder estar comenzando en paz y para poder estar terminando en paz este estudio. Gracias por todo lo que nos diste y por lo que nos vas a dar. En tu nombre comenzamos, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, ahí estamos comenzando. Eh, yo les quiero pedir disculpas porque eh, no les eh, pasé... Oh, hola, Marga, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, eh, ¿no? No les pasé el... a ver, ahí me voy a poner un poquito... ahí está. No les pasé el PowerPoint este, para la clase, sí les pasé el PDF que es el que vamos a estar usando para poder estar viendo eh, el... Eh, el contenido de lo que nos había dejado J.D. Greer. Pregunto, para los que están en vivo y para los que, bueno, después seguramente me lo contestarán en, en, eh, en diferido no Aquellos que lo están viendo, que son un, muchos, me dicen Estoy viendo las clases pero las veo eh, en otro momento Y bueno, eh, es, es la posibilidad también porque queda alojada eh, tanto en Facebook como en YouTube Que la puedo subir y ustedes la pueden volver a, a, a ver pero te pregunto, ¿viste el video explicativo de J.D. De Grir? ¿Viste de esta sesión 3? Vos no lo viste acá, ¿no? Y los que están allí, en sus casas, lo vieron. Hola María Laura, bendiciones, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien vio el videito de lo que nos explicaba el pastor J.D. Grir? Norma dice que lo vio. Sí, bien. Vero Queda también lo vio. Muy bien. Qué bueno que este, lo pudimos ver. Porque... La explicación está muy interesante de lo que tiene que ver con el capítulo 4 y con el capítulo 5. Sí, María Laura también lo vio. Bueno, son unos cuantos los que lo han visto, así que eh, me, me dejan un poco más tranquilo. Digo, qué bueno que lo hayan podido. Mónica Farías, hola Mónica, ¿cómo andás? ¿Sí lo viste? Bien, bárbara. Entonces, eh, esto ya se puso mucho mejor. Qué bueno que lo pueden ver, porque la idea es que cuando recibimos el... el el material que podamos ver, no solo el PDF, sino también el video explicativo. El video explicativo es un soporte para que nosotros podamos entender un poquito más de lo que vamos a estar tratando, en este caso, ahora este martes. ¿Qué te parece si leemos el pasaje que nos corresponde para el día de hoy? Es un poco extenso, es Jueces 4, del 1, versículo 1, al capítulo 5, 31. Aunque parece un poco extenso, creo que nos va a ayudar a entender con un poquito más de claridad lo que vamos a tratar. Si tenés tu Biblia ahí a mano, yo te invitaría a que la puedas estar, este, la estar eh, ocupando. Si tenés la Biblia digital, la que tengas, la versión Reina Valera, NTV, NBI, Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, la Biblia del pueblo de Dios, la que vos tengas, yo te invito a que vos busques en Jueces 4.1. Yo te voy a leer aquí.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 La ropa de color bordado de ambos lados para los jefes que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Qué tremendo este... Hola Isaura, ¿cómo andás? Ah, no podías entrar. Hola, buenas noches Isabel, que también estás ahí. Hola Isla Belis, qué bueno, qué bueno. Bueno, fíjense... Ah, vos también viste el video, qué lindo, qué lindo Isla. Este, fíjense qué interesante todo lo que estuvimos acá compartiendo, porque eh, acá vemos la historia de lo que continuó después este, eh, de, la, de nuestra última eh, sesión, que fue el, el gobierno o el, el periodo de juez de Aod, ¿te acordás? Aod, el zurdo el que aparentemente tenía su mano derecha lisiada, eh, que gobernó y que tuvo 80 años de paz, después que ya termina el periodo de Ahod, o sea que después que fallece Ahod, ¿qué sucede? Exactamente. ¿Qué pasa? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y no solo que hicieron lo malo, sino que volvieron a caer este, eh, de alguna manera bajo la influencia o bajo lo que podemos decir, este, el dominio otra vez de otro rey de Canaán. O sea, habían salido de Guatemala y se metieron en Guatepeo. <ríe> no sé si te pasó a vos alguna vez eso, seguramente que sí, a mí sí me pasó, de salir de una situación, confiar en el Señor... Salir bien, salir este, eh, restaurado, salir eh, fortalecido. Y luego de un tiempo, volver a tener las mismas recaídas o peores que lo que tenía antes. Con los mismos problemas. No sé si te pasó. Si te pasó... ¡Hola, oh, vení! ¿Cómo andás? Adelante, Martín. Si te pasó, esto te viene... ...como anillo al dedo, me viene como anillo al dedo... ...porque vemos la situación... ...¿cómo andás? Dios te bendiga, ¿cómo andás? Este, vemos esta situación tan compleja... ...y bueno... ...fíjate qué interesante... ...acá nos pone como metas para este tiempo... Para, ...o para esta sesión... ...o para esta eh, lección... Eh, ...que Dios puede usar aún las decisiones... ...más egoístas de nosotros y puede mostrar su gloria y salvar a su pueblo. Aún lo peor de nosotros puede usar Dios. Dios puede transformarnos la mente, ¿para qué? Para conocer que Dios aún nos puede usar cuando no somos perfectos, cuando no estamos del todo bien, cuando nuestras motivaciones o nuestra obediencia no es del todo este, eh, santa. Aún así Dios nos puede usar y nos puede transformar la mente. Y aún así Dios nos puede cambiar. Y Dios puede renovar nuestro corazón para tener la confianza que Dios está orando nuestras vidas. ¿Cuántos queremos esto? ¿Cuántos decimos yo quiero renovar mi corazón? ¿Eh? ¿Cuántos dicen yo quiero, adelante, adelante, pasá, pasá. ¿Cómo andas? Sí, acá estamos. Entonces, ¿cuántos dicen yo necesito eh, transformar mi mente? Necesito renovar mi corazón, Yo necesito aún cambiar mi conducta. ¿Viste cuando necesitamos los, los cambios de conducta? No sé si te pasa, pero eh, hay cosas que vos decís, ¿por qué las vuelvo a hacer? ¿Por qué vuelvo a repetir lo mismo? Eh, y acá está, se está dando como este, este ciclo ¿no? que se da en todos los jueces, en todo el tiempo de los jueces, se da que se repite una y otra vez. ¿sí? Viene... Un juez se levanta, libera al pueblo, libera al, al, eh, eh, a toda la nación. La nación está en paz, está bárbara, este, comienzan a escuchar a Dios mientras está el juez. Fallece el juez, se va, ¿y qué pasa? Otra vez en caída, en picada espiritual, otra vez la dominación y otra vez aclamar porque la cosa no funciona. Igual a mi vida, igual a tu vida. Y aún así, lo, lo, lo maravilloso de todo esto es que, aún así, Dios vuelve a escuchar la oración. Y Dios vuelve a levantar a otro juez. Y Dios vuelve a salvar a su pueblo. Si esto no es gracia, ¿qué es? Si esto no es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿qué es? No sé si te pasó, este, por ahí, acá estamos... Este, la mayoría eh, somos personas eh, creo que todos tenemos hijos no vos sí tenés hijos vos tenés hijos vos también sí no vos también viste que a veces nos enojamos con nuestros hijos sí y a, a veces cuando nos enojamos eh, no nos sale no sale lo mejor de nosotros no pero después se nos pasa después de un tiempo se nos pasa bueno imagínate que Dios nos ve a nosotros como sus hijos no pero Dios, si se enojara como nos enojamos nosotros, nosotros no estaríamos más. Gracias a Dios que Dios tiene dominio propio y que se controla. Porque si se enojara como, como me enojo yo o como te enojas vos, no, no existiríamos. Aparte, ¿cuántas veces nos mandamos macanas? ¿Sí? Yo ya ni cuento las macanas que me mando, porque son tantas, ¿no? Y, y, y vos y yo estamos en esta situación y decimos, bueno, a ver... Miro este libro y parece que estoy viendo, cuando lo, lo analizo de una manera objetiva, parece que estoy viendo mi espejo. Me estoy mirando, digo, y me está reflejando, ¿no? Viste que en, en las películas aparecen, obviamente, que están los... Eh, este, la, en la película están los, los héroes y están los villanos, ¿no? Hay villanos que son este, excelentes villanos porque uno le tiene bronca, ¿no? Y a, a veces nosotros necesitamos un villano, ¿no? necesitamos ese, ese enemigo para, para reaccionar y decir, bueno, obviamente, que, ¿cuál es nuestro, nuestro villano? Este, Satanás, ¿no? Y entonces, al villano, a veces que el villano hace cosas malas, pero a veces el villano no tiene mucho, mucha injerencia y somos más nosotros los que hacemos las cosas malas. ¿no? Y en nuestra película, en la película de tu vida, en la película de mi vida, Está bien que identifiquemos al enemigo, a Satanás, como el villano de la película. Pero también está bueno que nosotros, las cosas no hacemos bien. Porque muchas veces él tiene culpa, pero la mayoría de las veces somos nosotros los que le damos el lugar. Los que abrimos las puertas para que la situación se desmadre. Y acá pasó algo parecido, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué nos cuenta en el video? Eh? Vos no estás en el grupo, ¿no? De Martín. En la iglesia general. En la iglesia general, sí. No estoy. Tampoco estás en la iglesia general. Te tengo que sumar al, al grupo de crecimiento. Sí. ¿Eh? sí. Así que ahora te sumamos. Es más, espera, si me esperás un ratito te sumo. Claro, sí. Y vos estás en el, no estás en el grupo de crecimiento, ¿no? No, en el de crecimiento no y estoy en este. Estás en el de. Celebremos, sí. ¿Sí? ¿Y vos recibiste el PDF? ¿El que mandaron hoy? No, yo lo mandé el domingo. Ah, no, porque yo no estaba el domingo en el chat. Eh, entonces, voy a hacer una cosa. Si me esperan un segundito, hago... Disculpen la desprolijidad. Sí, sí. Estamos... Hay personas que están en, en vivo acá en, en, en Facebook que nos están viendo. Pero te sumo a vos, sí, este, sí, no, Martín. Sí, no, sí, no. Ah, ahí está el, el... Ahí está, crecimiento. Mira, te sumo a vos, Martín. Y mando nuevamente el PDF de esto, ¿sí? Dale. Y así lo pueden tener vos y, y los que no lo tienen. Entonces ahí sumo a Martín Góngora. Te hacía en Córdoba, Martín. El lunes, que bien. El lunes, qué bien. Qué grande, Martín. Sí, qué bueno. ¿Saben que Martín se casó el jueves? Ah. Él es un recién casado. ¿eh? Así que lo pueden felicitar a Martín. ¿eh? Ahí está, Martín se casó el jueves y ya está acá con nosotros. ¡Qué bueno! ¿Eh? Es una bendición que, que esté con nosotros Martín. Y bueno, ahí les... Disculpen a los que están en el grupo que voy a volver a reenviar. Eh, esto es para que ellos puedan tener... Ahí está. Ahí lo sumé para que ustedes puedan tener el, el, la sesión en PDF y la puedan estar viendo. Y después, si quieren, vean el video explicativo porque está muy buena la explicación que da J. D. Grir, que es este pastor con el que nosotros, nosotros estamos trabajando con eh, Right Now Media es una plataforma eh, cristiana que tiene muchísimos estudios, espectacular la plataforma, y de ahí estamos tomando los estudios, en este caso estamos tomando el estudio de jueces, entonces tenemos todos los videos explicativos y a su vez nosotros damos la clase personal acá para que podamos tener este, una ampliación mayor de lo que ella nos va dando, ¿sí? pero está muy bueno, después mírenlo al videito explicativo, y ahí este, estamos ahora en jueces 4, y las lecciones de la historia de Débora a nosotros nos dejan algunas situaciones muy, pero muy particular. ¿sí? ¿Por qué? Primero porque este, se da, en este caso, que tenemos a la única mujer en la Biblia que tiene una posición de liderazgo eh, preeminente. No es la única que tiene liderazgo, sino liderazgo preeminente en Israel. Después vamos a ver, obviamente, eh, a Esther... Este, allí en, en, en Persia Pero el, la única mujer en Israel que tiene este, este liderazgo es Débora ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Este, no por ser la única, es, la, eh, eh, es, es algo este, que, que Dios no lo quería hacer Porque a veces las explicaciones que hemos escuchado de por qué Débora toma el liderazgo Es porque algunos dicen, no, porque no hubo un varón que tome ese lugar No, eso es, no es así Dios no tiene un género preferido. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo de que eh, Dios eh, nos eh, hace iguales en, en género, porque en realidad somos diferentes y por eso nos complementamos. De hecho, necesitamos esa diferencia para poder procrearnos. Si no, no nos procrearíamos. Si fuéramos todos homosexuales, no podríamos tener procreación. Entonces... Nos hace la diferencia y no somos iguales en género, pero sí somos iguales en trato. Porque todos somos iguales ante Dios. Pablo dijo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay rico. O sea, todo se derriba en la presencia de Dios. Y si querés, te tiro una, una idea que por ahí la escuchaste y, y va a ser un poco polémica, pero... O polémica si no la pensás bien. Si la pensás bien no tiene por qué ser polémica. Dios no es hombre ni tampoco es mujer. Dios no tiene género. Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Viste que nosotros pensamos en Dios como si fuera este, eh, el, ese personaje con una barba gigante eh, y unas vestiduras blancas y una gran mano, porque así nos pintaron la idea de Dios, los caricaturistas y eh, el, el mundo del arte gráfico. Nos ha pintado así a Dios. Pero Dios no es hombre ni es mujer. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, Dios en sí, para que nosotros podamos este, tener un poco de, eh, de, de desarrollo, hizo una parte de él en forma varonil y una parte de él en forma femenina. La mujer. No, hombre. no sé si te parte de la teología, pero esto es así. Sí. ¿O no? Entonces, no es que Dios tiene predilección por el hombre, o predilección por la mujer, ahora que está en boga el feminismo, uh -huh. ¿sí? y antes estaba en boga el machismo. Claro. No es que tiene predilección por un género. Entonces, no es que Débora ocupó el lugar de un hombre, no, Débora ocupó el lugar que Dios le dio. Dios la puso a Débora y Dios la capacitó a Débora como una profetisa. Tanto es así que dice que todo el pueblo iba a que Débora le este, dé su palabra, o le profetice, o le solucione las cosas. Porque cuando hay un liderazgo de Dios, no importa el género, ¿importa el género? No hay, no, no hay ningún inconveniente en el liderazgo de Dios. Y esto es lo que nosotros por ahí tenemos que entender. Que evidentemente no es que esta situación, obviamente, no es, fue anómala, sino que fue una situación que yo creo que Dios la permitió o que este, la, la puso para que nosotros entendamos que los liderazgos son puestos por Él. Los liderazgos son puestos por, por Dios. Y yo creo en el liderazgo de las personas que son llamadas por Dios. Sean hombres o sean mujeres, sean lo que sean en las manos de Dios. Porque evidentemente eso funciona así. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que este, pasó con los israelitas? Fíjate lo que dice jueces 4 del 1 al 3. Vos tenés la reina Valera, ¿no? Léelo. A ver, jueces de 4 del 1 al 3. A ver. Dale. Después de la muerte de Ahob, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los rendió en mano de Javí, rey de Canaán, el cual reinó en Azot, Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset, Boín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 car carros cerrados. Y había oprimido con crueldad los hijos de Israel por 20 años. Qué, qué bárbaro esto, ¿no? Ahí se sumó Luisa, hola Luisa, Vero, Alejandra, qué bueno que están ahí también, qué lindo. Bueno, fíjense eh, lo que vuelvo a decir, muy parecido a lo que pasó con Aod, ¿te acordás de Aod? Sí, muy parecido, de nuevo, el mismo patrón. De nuevo aparecen los carros errados o los carros de hierro. Algo de esto nos había explicado en la prédica eh, Daniel Zanetti este, este domingo, de que eh, por qué eh, le tenían tanto miedo a los carros de hierro. Porque las armas que tenían los israelitas eran mayoritariamente o de madera o de bronce. ¿Y qué pasaba con el hierro forjado? ¿Qué pasaba con el acero? ¿Qué pasaba? vencía al bronce. Entonces sus armas eran más poderosas, sus carros eran más poderosas. Y la, los 900 este, carros que tenía Cisara eh, eran de hierro o de requeb, dice acá en el idioma hebreo, y justamente dice que por eso, eh, por esos carros, ahí en jueces 1.19, o por ese esa utilización de los carros de hierro, no pudieron expulsar a los cananeos. En jueces 1.19 dice, pero no pudieron expulsar porque los cananeos tenían carros de hierro. Entonces, siempre ellos prevalecían. Ahora, ¿por qué esto es importante que nosotros lo podamos observar en, en el día de hoy? Porque evidentemente, esa utilización era poderosa cuando el pueblo, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Y evidentemente el enemigo va a prevalecer sobre mí, sobre vos, sobre nosotros, va a prevalecer cuando nosotros nos apartamos de Dios, porque tiene mejores herramientas que yo. El problema no, no son las herramientas, no son los carros de hierro, no son las este, jabalinas o, o, o, o la utilización o la mejor preparación, porque siempre el enemigo va a estar mejor preparado y va a estar este, más, más listo para la batalla que yo. El problema es soy... Yo en mi dependencia de Dios. Y cuando yo, cuando vos, cuando nosotros, nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios y cuando nosotros estamos alineados con Dios, aunque vengan los carros de acero, de hierro o este, no, no sé cuál es el, el material más puro, el, el, hoy en día creo que hay materiales más puros todavía, este, no sé cuál será, pero aunque vengan los mejores armamentos, y aunque vengan las superpotencias mundiales, no van a poder contra el pueblo de Dios. Porque nosotros no confiamos en esas, en esas herramientas, nosotros confiamos en el Dios que ya ganó la batalla, en el Dios que ya ganó la guerra. Y de hecho así pasó. ¿Eh? Así pasó. Lo que pasó es que cuando confiaron en Dios, dejó de ser importante el armamento del enemigo. Y cuando confío en Dios, deja de ser importante la grandeza del problema o la grandeza de la situación o lo preparado que esté mi enemigo. Deja de ser importante. Cuando yo confío en Dios, ya no, no, no es trascendente, ya no tiene ese, ese poder de generarme miedo. Porque ¿con quién estoy? ¿Con quién estás vos? ¿Con quién estamos nosotros? ¿Con el Jefe del Ejército de los Cielos? ¿Con el Señor de señores, con el que siempre venció entonces, esto que, que estamos viendo acá, decimos, ah, mirá, la cosa viene por acá. Entonces, cuando leemos los versículos 4 y 5, a ver, ¿te animás a leerlo ahí? A ver, 4 y 5, ¿qué dice? El 4 y el 5. Gobernaba en aquel tiempo, una mujer, Débora, profetiza, mujer de la Piro, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bien, acá vemos justamente esto que por ahí, por años, evidentemente, gracias a Dios, acá en nuestra congregación esto no sucede, pero por años, en muchas congregaciones, y lo explicaba J. De Gris ahí en el video, las personas o las mujeres estaban relegadas más bien a las tareas domésticas y los hombres a las tareas más este, eclesiásticas o a las tareas más eh, teológicas o al estudio un poco más profundo. Y esto, lamentablemente, no es bíblico. ¿O es bíblico? ¿Cuál es el impedimento que este, cualquier persona, sea hombre o mujer, desarrolle los dones del Espíritu? ¿Cuál es el impedimento? ¿Hay algún impedimento? Ninguno, ¿no? Que desarrolle cualquier área de liderazgo. ¿Hay algún impedimento? ¿Cuál es el problema? Si acabemos a Débora haciendo lo que Dios le había mandado hacer, ¿o no? Y lo hacía bien. Como lo pudiera haber hecho cualquier persona, sea hombre o mujer. Si Dios te manda hacer algo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacerlo. Y Dios escogió a Débora. ¿sí? Y hoy en día, esto nos viene bárbaro, porque hoy, cuando nosotros estamos formando tanto a varones como a mujeres en el camino de Dios, tenemos que formar personas, personas, que sean dispuestas o disponibles al trato de Dios o no. Al llamado de Dios. Más importante que el género es el llamado que Dios tiene para mi vida. ¿Sí? Eh, Contaba algo ahí que me, que me sorprendió, eh, J. De Gris, que eh, justamente él habla de Estados Unidos y él habla de, los, eh, de las agencias misioneras. Y hoy en día se necesitan muchos misioneros para, eh, para Medio Oriente. Y lamentablemente en Medio Oriente sí existe un acentuado machismo y se necesitan más varones que vayan a predicar a ese lugar. Y lamentablemente hay cada vez menos varones. Porque hoy se está dando la tendencia al revés. Hay más mujeres que quieren servir al Señor que varones que quieren servir al Señor. Y entonces tenemos que revertir esta situación. Hoy el, el, el problema genérico está eh, dado vuelta. Entonces necesitamos que la, la balanza sea equitativa, que tanto varones como mujeres, por igual, sirvamos al Señor. Y tengamos este, la predisposición a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, yo te invito a vos, independientemente de tu género, que nosotros podamos ponernos en las manos de Dios. Porque esto es lo que pasó también con, este, eh, con Barak. ¿Qué pasa del versículo 6 al versículo 10 del, del capítulo 4? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y ella envió a Barak, hijo de Ab Abinoam, de Cedes de Nestali, le dijo... ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestor y de la tribu de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de sisón a Cisara, capitán del ejército de Javín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos Barak les respondió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 y Débora subió con él bien Bárbaro. acá me pregunta Mónica me dice eh, Jesús dice el Padre y yo uno somos ¿da a entender de que es hombre? no, no, no, para nada lo que da a entender Jesús es que son uno ¿eh? son uno pero independientemente de el uno como este indicativo de género, el uno como de unidad ¿eh? el uno de unidad no de, no, no de género porque el Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno, son una trinidad perfectamente eh, compatible, perfectamente armónica y no tienen género, no tienen género. Porque el problema de género es nuestro, es, es humano, no es eh, eh, celestial. Es más, si ustedes recuerdan, y si, si miramos, eh, hubo un, un problemita entre... Eh, Jesús cuando habló de el, lo que iba a suceder en la vida eterna, este, vinieron a preguntarlo, ¿se murió la mujer de, de fulanito y el, el, el hermano tomó, la tomó por mujer? Y después, bueno, al final, ¿y de quién va a ser esa mujer que pasó como por todos los hermanos? Y el Señor dice, no, ustedes no están entendiendo nada, en el, en el cielo este, no, habrá, no, no, no, no habrá casamiento. sí. Este, eh, porque no es como que se terminan las relaciones este, sentimentales de la Tierra, no, no que se terminan los sentimientos, sino que se terminan esas relaciones eh, sentimentales o maritales, porque nosotros vamos a ser este, cuerpos espirituales, y al ser cuerpos espirituales no vamos a traer género. Si no, yo sé que nos parte la cabeza esto, que decimos, che, ¿cómo es esto? Sí, pero en realidad es así. En realidad... El, el, el problema genérico es nuestro, es, es humano, como el problema de tiempo. Nosotros estamos por las, las reglas del tiempo, pero en, tampoco vamos a tener tiempo. Entonces se nos va a abrir este, el entendimiento cuando estemos en la presencia del Señor y ahí lo vamos a entender. Y esto es lo que muchas veces nos ha, eh, nos ha separado tanto. viste las eh, la, la, la gran famosa grieta argentina eh, de, de, de, del ámbito político eh, es una grieta que, que tiene que ver con todo, tiene que ver a, inclusive hasta aún con lo espiritual. Y te digo que, en definitiva, Dios, Dios nos este, eh, sorprende y Dios es tanto hombre como mujer. Es, es mentira que podemos ver a un Dios femenino únicamente y es mentira que podemos ver a un Dios masculino únicamente. Dios es ambos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, yo creo que Dios tiene mucho de hombre y tiene mucho de mujer. Tiene todo de mujer y tiene todo de hombre. Y por eso nos entiende tanto. Si no, no nos podría entender Dios. ¿Quién nos hizo? ¿Y a quién nos parecemos? ¿A quién te pareces vos? Independientemente de tu género, ¿a quién te pareces? A Dios. Y Dios te ama porque Dios es tu Hacedor. Esto... Realmente, este, eh, creo yo que lo tenemos que, que, que comenzar a, a, a meditar. Yo sé que por ahí para algunos les va a parecer chocante, espero no chocar tu teología, ni, ni quiero ofenderte. Pero esto lo tenemos que meditar porque eh, esto es parte de, de, de la esencia de Dios. Y, y Jesús, si bien es cierto, como decís, bueno, pero Jesús cuando vino a la tierra se este, eh, identificó con un cuerpo masculino. Perfecto. Pero eso no significa que este, sea el, el, el género de Dios. Se identificó con un cuerpo masculino porque para ese momento, para esa cultura, se necesitaba un cuerpo masculino. ¿Sí? No sé si vendría en este tiempo y se identificaría con un cuerpo femenino, no sé. No lo sé. No lo sé porque por ahí hoy la preeminencia es otra. Y no lo sé. Y vos decís, ¿qué estás diciendo? No, no estoy diciendo nada que no sea lo que probablemente este, ocurra porque evidentemente yo creo que Dios no tiene ese problema, somos nosotros los que tenemos ese problema. Somos nosotros los que este, catalogamos y, y dividimos y hacemos problemas, pero Dios no tiene ese problema. Pero vamos, sigamos con, con la Biblia porque está interesante esta discusión, se puede poner después más picante todavía, y está bueno que podamos discutir porque significa que interesa el tema y eso ya este, me, me gusta. Ahora, tenemos el problema de Barak. Otro problema, ¿no? Entre esta, en, en, en el marco general ya vimos un poco las características, pero vamos a lo particular. Barak había recibido una orden de Dios, ¿o no? Y Débora, que tenía una sensibilidad especial, porque tenía este, esa, esa capacidad de profetizar. Me encanta eso que dice la profetiza Débora. Profetizaba. Débora ya había sido advertida por Dios que Dios le había dado una orden a Barak. ¿Sí? A mí me, me encanta esto porque este nada lo termina sorprendiendo a Dios. O sea, a veces nosotros decimos, uy, pero este, ¿qué hará Dios en esta situación? No, Dios ya sabe lo que tiene que hacer. No es que qué hará. Yo pienso que Dios es como yo y que me sorprende y que digo, uy, este, se me quemó la leche. Dejé la leche y se me pasó, viste, me a hacer otra cosa y, y viste que la leche hierve muy rápido y... Y bueno, y hace un desastre en la cocina. Bueno, este, a Dios no le pasa eso, porque Dios no tiene ese problema. Yo soy el del problema, yo soy el distraído, Dios no. Entonces, Dios ya le dice a Débora, mira que yo ya le avisé a Barak, y Barak tiene que levantarse y tiene que ir a enfrentarse a Císara, y tiene que ir con, tan, dice, mil hombres, y que yo le voy a dar la victoria. Entonces Débora le dice, ¿no te dijo Dios? que ya tenías que haberte levantado y ya tendrías que haberte enfrentado con Císara y ya tendrías que haber ido a la batalla no te dijo Dios que te levantes y me hace acordar no sé si te pasa a vos pero a mí me suele pasar que por ahí este, o en una prédica o en una canción o en un momento de oración viene la palabra de Dios y me dice yo ya no te dije tal cosa que hagas te pasó o no te pasó ya no te dije que cambies esa cara de, de pocos amigos que tenés cuando te levantás. Ese carácter, eh, no le vamos a decir malo ni, ni la otra palabra, pero ese carácter complicado que tenés, ¿no? complejo, ¿eh? iracundo. No te dije que cambies ya. No te avisé que tenías que hacer tal cosa. No te dije que hagas tal emprendimiento. No te dije que vayas y... y, y y comiences a hacer tal cosa, ¿no te pasó? Porque esto es lo que le estaba pasando a Barak, y yo lo miro a Barak y digo, uy, eh, se parece mucho a mí, cuando ya Dios me había dicho otras cosas. Y Barak, lejos de decir, no, este, me parece que estás equivocada, Débora, creo que este, comiste un poco más esta noche y el cerdo te cayó pesado, y por eso me decís esta visión. No, Barak le dice, iré, pero si vos vas conmigo. ¿Viste? Re valiente, Barak. ¿No? Era un tipo muy valiente. Lo cual me hace acordar a mí que por ahí yo también soy parecido a Barak. Yo también es como que necesito un empujoncito más. ¿Cuánto necesitamos un empujoncito más? Levantamos la mano, ¿no? Viste sí. que necesitamos un... vos el otro día que te quedaste con el auto, ¿no? Oh. El empujoncito, ¿no? Sí. Gracias a Dios que, que vino un muchacho y te tiró hasta la, hasta la estación, ¿no? Sí. Porque, ¿viste que necesitamos un empujoncito más? Y no llegamos. Y bueno, y a veces nos pasa, ¿viste? Él se quedó con el auto justo el día que se casaba, ¿no? Se quedó con el auto y, y, y bueno, y se demoró todo un poquito más porque no llegó a la estación de servicio y lo terminó empujando. Y a veces nosotros necesitamos ese empujoncito, mm. ¿sí? porque nos quedamos sin, sin nafta, sin gas. Y está ahí nomás la estación, pero necesitamos el empujón, mm. porque no llegamos. Bueno, acá estamos, vos y yo estamos igual. Y, y, y Barak parece que dice: Sí, entonces, ¿qué le dice Débora? bueno, mira, como Dios te quiere tanto, yo voy con vos, pero no vas a llevarte la gloria de matarlo a Císara. O sea, en realidad, la gloria de la batalla la va a llevar una mujer. No era ella, porque viste cuando vos lees decís, ah, va a ser Débora. No, no fue Débora la que se llevó la gloria. Fue una tal Jael, o Jael, ¿sí? este, esposa de un ceneo, eh, interesante esto muy interesante interesante porque evidentemente Dios quería darle la victoria a Barak pero Barak se ve que este era muy parecido a, a mí, a vos argentino Barak este, eh, le, le puso un, un, una condición más dijo, está bien, lo voy a hacer este, pero si venís vos Débora conmigo ¿viste? Y nosotros somos de poner un, un extra, ya estamos por arreglar el, el trato pero le ponemos un poco una pimentita más, ¿no? Algo más le ponemos. Bueno, entonces le puso ahí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este, la palabra? Que se cumplió exactamente lo que profetizó Débora. ¿Qué pasó? Cuenta ahí, y por eso me gustó lo que explicaba J. De Grir, que eh, lo que sucedió, por lo que cuenta después, y, y ahí vamos a, a, a luego a ver ese cántico que hace en el capítulo 5, dice que... Este, se acerca a un arroyo, se acerca Císara, para tratar de eh, arrinconar a Barak. Barak estaba con 10.000 hombres eh, eh, totalmente armados, y se acerca a Císara con sus carros para arrinconar, y tenía que cruzar un arroyo, y dice que las estrellas, o el cielo, peleó por Israel. ¿Y qué significa eso? Al principio, si vos lees y, y se ven en sentido poético, dice que este, las nubes comenzaron a destilar agua. ¿Qué significa? Vino una tormenta del cielo, que no era una tormenta común, que no fue una tormenta este, que, que, que preanunció el servicio meteorológico, sino que estaba el cielo estaba este, eh, sin, sin tormenta, por eso se llegan allí, y... Cuando llegan al arroyo se levanta una tormenta y comienza a llover y todos los carros se empantanan con el barro. Porque el arroyo crece, no lo pueden cruzar, se empantanan y no pueden seguir. Entonces dice que se bajó del carro Císara sí, y se fue corriendo porque vio que ya perdían. Porque una cosa era arriba del carro, otra cosa era abajo del carro. Y cuando lo arrinconan los israelitas que vienen y los, de, de, los vencen, los, los dejan sin sus carros, los dejan sin este ejército. Císara corre solito y se va, y se va, y se va. Y se va a la tienda de esta chica o de esta mujer. Dice, este ahí vamos a leer el, el pasaje que está, creo que... Eh, perdón, que... Eh, después del, del 10, del 410, fíjate lo que dice, hasta el 16, creo que por ahí está, ¿no? ¿Lo tenés? Sí. Lee el, el, del 11 en adelante, a ver. ¿Del 11 al 16? Sí. Y se llevé el ceneo de los hijos de Jobá, suegro de Moisés. Se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Cisar las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor y reunió Císara a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset, Goín, hasta el arroyo de Sison. Entonces Deborah dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió el monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a cisara a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak subió los carros y el ejército hasta Aoset y todo el ejército de cisara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Bien, sigue hasta el 21. Y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Ber, Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Ber, Seneo. Saliendo Jael a recibir a Cisara le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una mano.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 se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado de así murió. Bueno, entonces fíjense toda la escena, ¿no? La escena es, este, Dios habla a través de Débora, le dice, mira, esto va a pasar, llega un momento en que Débora le dice, dale, mira, es hoy el día, hoy Dios te da la victoria, dale, levántate, pasa todo lo que te expliqué, este, bueno. Sale corriendo de, de su carro eh, Císara, que era el, el general del ejército de Javín. Eh, Jabín era el rey de Canaán. Y Jabín y Eber, que era el esposo de Jael, habían hecho como un pacto de no agresión, de no agresividad. Por eso, cuando llega a la casa de Eber, Císara se encuentra con Jael, con la esposa de, de Eber. Y entonces este, eh, ella le dice, bueno, pasa a mi tienda, descansa, estuviste corriendo todo el rato yo me voy a encargar de que nadie te toque ¿no? y sí, entonces entra le dice que lo, lo tapa, lo arropa que para que descanse, él le pide un poco de agua y dice, no, te voy a traer leche le o sea, trae leche, viste la leche te duerme más todavía eh, los antiguos este, abuelos nuestros y, eh, usaban la leche como un somnífero te acordás que le ponían leche caliente así media tibiecita, se tomaban se levantaban como a las 2 de la mañana se tragaba un vaso de leche y hasta las 7 más o menos después seguían eh, la pancita calentita con la leche, bueno. Entonces, él, ella le da leche, en, en una versión dice que le da yogur, en esta versión dice que le da crema también, es como que eh, más contundente para que, que pueda estar más llanito. Y duerme, sí, Sara. ¿Y qué hace Jael? Jael le atraviesa con una estaca la siel. Ahora, no sabemos los motivos de por qué Jael hace eso porque su esposo tenía un, un trato con, con Javín, con el rey de, de Canaán. ¿Por qué hace eso, Jael? No dice que lo hace por Dios, no dice que lo hace por Císara, no dice que lo hace por Israel, lo hace. Lo interesante de todo esto es, es que Dios está, a través de esta historia, está respaldando su palabra. Y lo interesante es que esta mujer se transforma en heroína para todo Israel, porque termina de darles un golpe letal a Javín, en realidad al rey de Canaán, y dice que después se fortalecieron los israelitas hasta dejar de servir a Javín. Lo dice después, ¿no es cierto? Eh, y al final, si vos lees el final del este, capítulo 5, dice que por 40 años este, hubo paz de nuevo en Israel, eh, con el gobierno de este Débora y con el liderazgo este militar de Barak, ¿sí? pero con el gobierno de Débora. Interesante esta historia. Y vemos aquí a dos mujeres que terminan siendo las protagonistas de esta historia. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente Dios sigue trabajando con personas. Dios trabaja con personas Trabaja con vos, trabaja conmigo ¿Por qué Barak dice que seguía persiguiendo a Cícera? Bueno, Barak, Barak este, quería terminar ya la historia Y decía, bueno, no sé, por ahí se equivocó Débora No, Débora no se había equivocado Dios había hablado a través de ella Y Dios había hecho un milagro este, eh, Al liberarlos de, este, de esta persona la, eh, Ya se nos está terminando la hora Siempre tratamos de mantener una horita eh, ...tratamos de hacerlo este, por razones de una de la transmisión... Eh, ...pero también por razones de, de, de tratar de respetar un, un horario... ...para que eh, no sea muy largo el video que, que después nos quede. Pero vamos a ver la semana que viene un poquito ese cántico... ...que hacen eh, Débora y Barak... ...que es un cántico que la verdad este, tiene unas características especiales... ...si ustedes miran ahí en el PDF nos va a, a detallar algunas eh, características de ese cántico... ¿Y cómo vos y yo tenemos que alegrarnos cuando Dios nos da victoria? Cuántos queremos victorias? Cuántos decimos yo quiero victorias? Bueno, yo creo que todo esto que estamos viendo nos lleva a confiar en un Dios que a pesar de nosotros mismos, Dios sigue usando a personas imperfectas, a personas con problemas, a personas con fallas y que sigue trayendo victoria a su pueblo en medio de la dificultad. Y en medio de los problemas, Dios va a traer victoria. ¿Lo creemos? En medio de la necesidad, Dios va a traer victoria. ¿Te parece que oremos y seguimos la semana que viene con lo que nos queda de, este, de esta sesión? Eh, los que no miraron el videito te eh, invito a que lo mires, eh, que repases el PDF y lo cerramos la semana que viene. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Está? ¿Te gustó? Sí. Sí, dale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, el tumor maligno. Sí, así ¿En dónde está? Acá, en, el... No, perdón, en, en el carrillo. Vos te vas para, para allá ahora. Oramos por Cholo y oramos por los que están enfermos, ¿sí? Oramos por los que están pasando necesidad. Oramos, Señor, gracias por esta noche, gracias por tu bendición, gracias porque hasta acá nos ayudaste. Gracias por lo que nos mostraste acá a través de Débora, de Barak, de Jael. Personas que se pusieron en tus manos para que vos los uses. Y gracias Señor porque vos trajiste victoria. Padre, en este momento nos unimos eh, con Martín para pedirte por Cholo. Vos conoces la situación de él, conoces esta operación que le tienen que hacer y que, que ya le están haciendo Señor por este tumor maligno, y oramos por cada uno de los que también está pasando momentos de dificultad, momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de incertidumbre, sobre todo en el área de la salud. Oramos, Señor, para que vos puedas estar poniendo tu mano, dice tu palabra, Señor, y nos aferramos a tu palabra, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y oramos, a través de Cholo, oramos por cada persona, por cada eh, por, por cada situación conflictiva de enfermedad, por cada situación que no la están pasando bien nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y oramos para que vos estés actuando, Señor, con el poder que siempre tuviste. El mismo poder de ayer es el mismo de hoy y seguirá mañana porque tu poder es eterno, Señor. Y vos estás al, al control de cada situación. Oramos. Gracias por todo lo que nos diste y gracias por esta noche. Te bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias a ustedes por estar acá en forma presencial, gracias a los que nos estuvieron viendo y nos aguantaron un poquito más de una hora acá en la, en la transmisión y nos veremos si Dios quiere el próximo eh, martes a las 20 horas, vamos a continuar con esta, con esta este, modalidad. ¿sí? Que Dios te bendiga. Angie Luz, estás ahí, qué bueno. Y Isaura sigue ahí presente. Bueno, María Laura, Vero, Luisa, Norma, todos los... Mónica... Todos los, Silvina, también estás, Alejandra, todos los que estuvieron allí, los bendecimos y, y gracias por este, estar aquí. Eh. Bendiciones, nos vemos el martes que viene.